Pues no tuve un día muy bueno en la pista Y choqué un par de veces en, durante el día en la pista Pueden apreciar de que la parte frontal de, del avión se comprimió este, Tuvo varias arrugas Y esto se soluciona con agua Caliente. Coloqué la nariz del avión en el agua caliente por aproximadamente 4 minutos y pueden ver cómo el agua caliente hace que el foam regrese a su estado original y pueden apreciar cómo lo llevé ese domingo de nuevo a la pista y estaba muy muy lindo de nuevo, pero Tuve otro accidente El avión este, chocó contra las patas de, de la mesa Y este causó daños a la ala de, del avión esta vez Así que el problema era un poco distinto Pero se resuelve también con agua caliente Pero aplicándolo de una forma distinta Es decir, se hace lo que se llama una sopa de agua caliente, y pueden observar cómo se aplica el agua caliente en un lugar como este, donde la ala no cabe dentro de la olla de, de agua caliente, sí que se aplica este distinto. Pueden apreciar de que ya más o menos se va enderezando la, el lugar el de, del foam, el foam se pone en su lugar de nuevo y se tratan las este, donde se cortó la ala de eso se, se trabaja con este, pega de tal manera de que se de una vez en su lugar pues la pega este, une. Pero aproveché para arreglar las puntas de las alas que sufrieron por las, este, el maltrato que le doy al, a las alas al, al aterrizar mal y este, pueden ver que le faltaba y así que este, conseguí foam putty que es básicamente una masilla ultra liviana este, y esa masilla se aplica a los hoyitos que pueda tener en la, la ala este, se pone un poquito de lija para ponerlo suavecito y luego se pinta al color este, original y sobre eso le puse plástico líquido poliuterane de Rust-Oleum, varias capas como cuatro capas y ya el avión estaba casi en su lugar en su estado original y vamos a ver cómo es que este, operaron ahora mis reparaciones Y ahí no va a salir más.